yo nunca, opción que tiene es llamarle para que aquí, dile que estoy bien, mira, no me pasa nada. Así que ella se está un poco tranquila, ¿sabes? Que Québrate donde no sales como mi madre, ¿sabes? Hasta el fin es madre yo. Bamba Santana no la su nombre.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 a veces llamo a mi hermano y a mi sobrina y hablar un poco con ella, sí, claro. Hablaba en me dice, tío, ¿cuándo acaba el movimiento? Te voy a visitar, ¿vale? Le digo, vale, pues bien. bien a... Tengo con ellos mucho, mucho contacto, sí. Porque la única familia que me queda aquí cerca son ellos. Así que, bien, esa parte me gusta, ¿sabes? Que no estoy solo, ¿sabes?